Cuando tu pareja te da más problemas que felicidad Y tú sigues ahí Entonces Hay dos personas que no te quieren Una de ellas es tú Amigo, amiga Cuando estás con alguien Que en lugar de darte sonrisas Solo te da problemas Lo mejor que puedes hacer Lo mejor que podemos hacer Decís no, de ahí Esa persona no lo vale No lo vale Hola, bienvenido a V-Lifers Soy Ricardo Niño y me complace tenerte una vez más acá Y sí, bueno, sé que es difícil, es muy difícil abrir los ojos Y entender que ya no somos felices al lado de esa persona Darnos cuenta que al parecer, todo acabó Digo al parecer porque tal vez, solo tal vez estemos pensando Que estamos pasando por un mal momento Quiero verlo así Yo, yo aún creo en el amor verdadero en ese amor tan puro que siento por ti. Y me duele. Me duele mucho ver que nuestras risas se han ido y que nuestros días están llenos de problemas que se hacen cada vez más y más grandes. Algo ocurre. Sabemos que algo no anda bien, pero no hacemos nada para arreglarlo. O tal vez, tal vez ya estamos cansados y solo estamos esperando que las cosas pasen y ya. Pero, ¿por qué? ¿Por qué seguimos ahí? ¿Por qué sigues ahí? Es evidente que hay dos personas que no te quieren Y una de ellas, querido, querida amiga, eres tú Y lo digo firmemente, no te quieres Porque si de verdad lo hicieras No permitirías que alguien te cause tanto daño No permitirías que alguien eche a perder tu día ¿Qué ocurre contigo? ¿Quieres hablar al respecto? Tranquilo. Estoy aquí. Te escucho. Sé que cuando nos sentimos así nos cerramos y no queremos conversar con nadie. Entiendo. Son cosas de parejas y no quieres decir tus problemas a los cuatro vientos. Pero a veces la mejor cura es hablar. Conversar. Eso que tanto te hace daño. Con alguien. A ver. Ya has dado el primer paso. Estás abriendo los ojos. Te diste cuenta que algo no va tan bien como parece. El siguiente paso es buscarle respuestas a esas interrogantes. Que rondan en tu mente y que no te dejan dormir. Tranquilo. Y tal vez una de ellas es... ¿Por qué sigo ahí? Y la mejor respuesta que puedo darte es porque sigues cegado Sí, abriste los ojos pero no del todo Te enfocas tanto en esa persona que no ves más allá de tus narices Ante tus ojos es perfecta y eso está bien Nada mal Porque la estás viendo con el corazón Pero un corazón que aún no acepta la verdad Un corazón que se niega rotundamente a aceptar que ya no lo quieren no te quieres acéptalo crees que no encontrarás a nadie como esa persona ok, y tienes razón porque somos únicos pero créeme que puedes encontrar a alguien mejor <ríe> alguien que te valore alguien que te devuelva la sonrisa amigo, sonríe amiga, sonríe Tienes fuerzas para levantarte y continuar y luchar. Yo lo sé, vamos, hazlo. Estar en una relación que no nos hace sentir bien es sumamente estúpido. No lo podemos negar. Es bonito sentirse querido. Es bastante lindo saber que le damos un poco de alegría a la vida de otra persona. Se crea y se siente una chispa, una chispa de amor que se hace cada vez más fuerte. O más débil. Me atrevo a decir que más débil porque a veces el tiempo juega... no juega de nuestro lado. <ríe> a veces las cosas empeoran con él. Y es mucho peor cuando la rutina apodera la relación. Todo se vuelve tan igual que ya nada nos hace felices. Ya nada te hace feliz. Al menos no al lado de esa persona. Intentar seguir en una relación donde cada vez hay más y más problemas. No solo es difícil, sino que además doloroso. Y lo peor que podemos hacer es ignorar la situación. Sí, porque aunque lo notemos, o aunque no lo notemos, comienzan a surgir nuevos sentimientos. Pero, supieras es que no son sentimientos buenos, sino sentimientos negativos. Incluso nos volvemos un poco más fríos y eso, eso se nota. Se nota cuando ya no estamos bien. Se nota cuando algo no está bien. Todos lo notan, menos nosotros, menos tú, menos yo. Las actitudes se hacen notorias cuando no nos sentimos felices con nuestra pareja. Esas actitudes podemos utilizarlas o para continuar intentándolo o para decir basta. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay chispa, no hay conexión, ya los días no vuelven a ser los mismos Comienzas a sentirte un poco solo y echado para un lado, no hay emoción Tal vez aún quede un poco de atracción, física, pero eso no es amor No es amor el que buscas, no es amor el que te hará feliz, créeme no lo es ya no hay caricias, no hay momentos bonitos, ya no los hay. Si notas esto que está ocurriendo, lamento decirte que tu relación se ha debilitado. Siempre. Si no hay chispa, no hay amor. Intentas resguardarte en el pasado. Comienzas a recordar cuando eran felices, cuando eras feliz. Y prefieres quedarte con ese bonito recuerdo. Ok. No está mal Pero te quedas tan enfrascado en ese recuerdo Que olvidas que tu presente no está marchando nada bien ¿Ok? Hagamos algo, vamos por partes ¿Te parece? Muy bien Una pareja tiene altos y bajos Eso lo sabemos todos Cuando iniciamos una relación Las cosas marchan tan bien Que nos olvidamos del mundo y no te voy a culpar eso pasa y es una sensación muy bonita en realidad Pero no podemos esperar que eso sea para siempre De hecho pensar así está mal Porque nos sentimos algo cómodos con la pareja Pero abusamos de esa comodidad Y entramos en un ambiente de confort negativo Sí, confort negativo Ese que no te deja avanzar Y te engaña Haciéndote creer que las cosas van bien Cuando realmente están peor que nunca <ríe> Irónico Regresas al pasado Tu corazón te obliga a hacerlo Porque en aquel tiempo eras feliz Ambos lo eran Y es ahí donde inician las comparaciones Y los sueños con los ojos entreabiertos Porque así somos muchos Yo me incluyo Preferimos ignorar lo que ocurre en nuestro presente Y volvemos al pasado Donde aún había amor Comparamos ambas versiones de nuestra pareja La actual y la pasada Y nos damos cuenta Te das cuenta Que tal vez sí sientes amor Pero no por la persona correcta Cuando hablo de la persona correcta Me refiero a ti Probablemente esperas que tu pareja tome la iniciativa y cambie. Pero, ¿qué va a cambiar? Si él es así. Si así es ella. O simplemente no quieres esperar y lo obligas a cambiar. Cuando queremos que una persona cambie solo para hacernos feliz. Si ese es nuestro pensar, créeme que estamos muy mal. Porque, ok, tal vez lo logremos. Cambie. Pero ella o él no será feliz. Y aunque tú lo seas, créeme que esa felicidad durará muy poco. De hecho, cuando comenzamos a exigir cambios, la relación se deteriora aún más. Y un factor que también tienes que tener en cuenta es cuando la comunicación es cada vez menor. Sin duda, los problemas llegan... A la hora de la tempestad, y la tempestad aleja todo tipo de comunicación entre tu pareja y tú. Ya no hay confianza, ahora hay más secretos que buenos días. ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta que le den unos buenos días? Ignoramos la importancia de la comunicación en la pareja. Ahora solo hay miradas, pero miradas perdidas en la realidad. Miradas que buscan una salida, pero no juntas, sino cada una por su cuenta. Y eso se nota duele mucho ver cómo la relación se va haciendo más débil con el pasar de los días. Esto es triste, ¿no? Pero también, si lo intentas todo y ella o él no hace nada, haces todo lo posible por verse, por tener un momento juntos, por al menos citarse en un lugar agradable a conversar un poco. Pero él o ella solo busca excusas, excusas que saben que no vienen al caso. Pero igual crees y igual te quedas esperando que tenga tiempo para ti. Las cosas que haces o dices le molestan, le irritas. No te das cuenta que esa persona está cansada de ti, pero no lo quieres aceptar. Abre los ojos. No solo uno, necesito que abras los dos. Y te des cuenta que llegó el momento de simplemente buscar otro camino. Por favor. Amigo o amiga, lucha por ti Lucha por tu vida Cuando la relación simplemente no hay interés Amigo o amiga, no hay interés, no hay amor Y no solo se pueden simplemente forzar las cosas, no Hay que ser inteligentes, hay que pensar Hay que simplemente darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor Luchamos, luchamos, luchamos, luchamos, luchamos Pero nada ocurre ¿Qué está pasando contigo? ¿Vas a durar toda la vida así? ¿Esperando que ocurra algún milagro? ¡No! ¡Respira! ¡Mírate en un espejo! ¡Mira quién eres realmente! ¡Mírate! ¡Ve lo que vales! ¡Escúchame muy bien! Acá en lifers, nos preocupamos por ti Si te das cuenta de todo esto que te estamos diciendo Oye, me ocurre Oye, me está sucediendo aquí cosa, ye cosa. Ponte las pilas. No quieras que sea muy tarde el día de mañana y simplemente termines más lastimado que nunca. A mí me pasó. No quiero que te pase a ti. Sin más que mencionar, yo me despido acá en V-Lifers. Pero estoy seguro, muy seguro que nos veremos en una futura ocasión. Soy Ricardo Niño. Y espero que Dios te bendiga. Espero que seas feliz. Déjame en los comentarios allá abajo si... Te ha ayudado este video. Te quiero ayudar a crecer. Vamos a irnos ya. Hasta la próxima. Querido, querida amiga. Les mando un abrazo. Les mando un beso. Aquí estoy para ustedes. Que Dios les bendiga.